Voy a mostrarles cómo generar texturas a partir de una foto en GIMP y generar los archivos de rugosidad y mapas normales para utilizar en Blender Lo primero que tenemos que hacer con la imagen es hacerla que sea mosaico es decir, que se pueda repetir eh, en XY y, y no se note el borde Así que lo primero que vamos a hacer es ajustar el tamaño de la imagen Vamos a desconectar esto y vamos a hacerle una imagen cuadrada de 2048 por 2048. Y lo que necesitamos es que lo que termina acá tenga que pesar parecido acá. Y lo mismo arriba y abajo tiene que tener una continuidad. Y eso tenemos herramientas en GIMP dentro de MAPA que es Mosaico sin Textura. Entonces, como ven, nos repite la textura. Esto es sin el efecto y esto es con el efecto. Y lo aplicamos. Obviamente tenemos zonas muy claras y muy oscuras. Eh, cosa que para una textura es demasiado eh, diferente. Podemos utilizar un efecto que se llama paso alto o high pass en inglés. Voy a duplicar. Esta textura para mostrar la diferencia, vamos a ir a filtros, realizar, paso alto. De por fija, lo que nos genera de entrada es totalmente gris, podemos ir aumentándolo para ver de tener cierto nivel de detalle, pero que nos haga la textura mucho más homogénea. Bueno, buscamos un balance para la textura y esto vamos, lo mantenemos con el color este, de, con las diferencias de color para este caso realmente nos va a venir bien inclusive podemos venir a colores y ajustar las curvas de color podemos ajustar de cada color, de rojo, verde y azul de manera diferente para generar una textura Ciertos efectos de color. Obviamente que algunas de estas cuestiones de retoques se pueden ajustar en Blender con las curvas de color de Blender. Pero está bueno ya tener una textura con cierto eh, con cierto estilo que ya desmarque más las luces y las sombras. Esta imagen vendría a ser la textura difusa. Volviendo a la imagen original. Vamos a duplicarla otra vez y voy a volver a generar un paso alto. Y voy a hacer un poco más de contraste, pero no tanto. Esto gris no tiene demasiado contraste para poder hacer un mapa de rugosidad. Pero dándole más contraste. Podemos generar algo que... y esto vamos a sacarle el color. Vamos a desaturarlo. Inclusive podemos aumentarlo un poco más. Porque queremos que tengamos zonas bien definidas, blancas y zonas oscuras. Para ver después el efecto cuando lo queramos aplicar en Blender. Y volviendo a la textura original, vamos de vuelta a hacer paso alto y vamos a generar una curva de color. Esto lo vamos a usar para hacer el mapa normal. vamos a ir al filtro para hacer eh, mapa normal que está en genérico mapa normal y acá bueno vamos a acercarnos y ver el tipo de escala que queremos para el mapa esto si quieren pueden guardarlo eh, todas las vers diferentes versiones y después pueden volver a GIMP y generar los, los archivos y reemplazar los originales entonces lo que hacemos ahora es exportar esta imagen como eh, normal. Esta como rugosidad y esta como difuso. En Blender yo ya tengo abierta la carpeta donde dejé los tres archivos y ahora lo que tengo que hacer es este plano que no tiene ninguna textura. Voy a aplicar una nueva textura y ahora puedo arrastrar estas imágenes a los diferentes campos. Tenemos difuso, rugoso y normal. Y de hecho, este de rugoso lo podemos tener duplicado porque lo podemos también utilizar en especular. Depende del el material que, que necesitamos. Entonces, color va con color. Y ya vemos el resultado. Obviamente que, que la luz es homogénea en todo el material. Cosa que no es lo, que, lo ideal. Acá vamos a agregar normal map. Un mapa normal y lo vamos a conectar en el medio entre la textura. Inclusive pueden ver la diferencia si es, está en sRGB y en non-color. Van a ver que cambia la manera en que la textura se aplica. Y vemos que igual el brillo es muy parejo, entonces podemos conectar la rugosidad con la rugosidad, el material, la textura con el campo de rugosidad. Y podemos agregar, si necesitamos, una curva, curvas RGB o RBA. Entonces esto nos permite realizar un cierto ajuste fino, digamos, del material, si lo queremos más o menos brilloso. Y esto a partir de una sola imagen. Obviamente que si tuvieran, podrían sacar muchas fotos de referencia y tener un cierto nivel de diferencia de altura. Podrían generar algo mucho más sofisticado, pero ya con una imagen sola ya generamos algo que podemos eh, utilizar estas curvas. Podemos, podemos este, por ejemplo, campo, a conectarlo con especularidad. Y también podemos agregar una curva de color para generar un ajuste. Esto lo podemos duplicar y conectar y vemos de... Podemos modificarlo. Depende del el, efecto que queramos lograr del material. Si es una piedra, en este caso, opaca. O queremos que sea brillante a la luz. Podemos ajustar las curvas y ver el resultado. Pero bueno, ya con eso... ya Pueden ver cómo a partir de una imagen propia o una imagen que encuentran en Internet con una licencia apropiada, pueden generar sus propias texturas.